En la Edad Media, se creía que los meteoros eran dragones voladores. No se concebía que algo pudiera volar a tal velocidad, envuelto en llamas y crear grandes explosiones en el aire. Por estas explosiones, también se creía que volaba entre las tormentas, esquivando los rayos. Esto podría ser un recuerdo de la batalla entre Zeus y Tifón, quien tenía alas y serpientes en las piernas.